hola amigos espero que estéis muy pero que muy bien en el vídeo de hoy vamos a ver algunas preguntas y algunas respuestas sobre el mercado de la electricidad en españa tal vez os hayáis preguntado alguna vez cómo funciona todo este mercado de las eléctricas eh... Bueno, o a lo mejor tal vez no lo hayáis preguntado nunca y os preguntáis cosas más interesantes. Pero bueno, si no os lo habéis preguntado nunca, a partir de ahora os conviene saber cómo funciona. Porque una manada de comerciales de las compañías eléctricas están recorriendo España intentando que firmemos unos nuevos contratos como este. Sí, nuevos contratos contrato de algo que probablemente no entendamos ni de lo que estamos firmando que es lo que me pasó a mí el otro día, cuando vino un comercial de una subcontrata de Iberdrola diciéndome que firmase un nuevo contrato donde me ofrecían un descuento de un 12% sobre mi tarifa actual y yo no entendía muy bien, digo, bueno, pero si eres de Iberdrola, ¿por qué no me haces ya ese descuento sin necesidad de que firme un nuevo contrato? Porque yo ya soy de Iberdrola. Y empezó ahí a explicarme una, una paja mental, como por ahí por mi tierra, y y me dejo hecho un lío. En primer lugar vamos a ver quién es quién y cómo se estructura la red. Eh, el modelo de red eléctrica me recuerda un poco, vamos, yo que soy ingeniero de telecomunicaciones, me wow. recuerda un poco al modelo de las redes eh, justo después de que se liberalizase el sector de las telecomunicaciones. Telefónica tenía su propia red y luego había otros comercializadores o otros operadores que eh, utilizaban la red de Telefónica para, para dar sus servicios. En este caso el modelo eléctrico es parecido. Por un lado tenemos las compañías que son las distribuidoras. Se encargan de distribuir la electricidad por la red. Son como si dijésemos la dueña, las dueñas de la red. Y luego están las compañías comercializadoras. Que son las que se encargan de vender y de ofrecer esos servicios a los usuarios que están en las ciudades o en los pueblos o al usuario final. Lo que a nosotros realmente nos importa es que contratamos y hablamos con la compañía comercializadora, no con la distribuidora. La distribuidora no, con la comercializadora. Esto en cuanto al tipo de compañía como hemos visto las distribuidoras y las comercializadoras luego hay dos tipos de mercado está el mercado libre y el mercado regulado en el mercado regulado es donde nos encontramos con lo que antes se conocía como la tarifa de último recurso que es la tour o ahora nos encontramos con una tarifa que se llama pvc mercado regulado son las tarifas de toda la vida, las que probablemente eh, tengamos contratadas si no, hemos, si no nos hemos cambiado de compañía. A ver, por ley es obligatorio que los ciudadanos tengamos de o sea tengamos derecho, podamos contratar esta tarifa, la PVC, ¿vale? Y el ministerio ha designado una serie de distribuidoras que ofrecen esa tarifa, que son las que probablemente tengamos contratadas. Entonces, por ejemplo, eh, no sé, yo en mi casa de Madrid, pues tengo contratado Gas Natural S.U.R., si nos damos cuenta en la factura, pondría gas natural SUR, Lo de UR es de, de último recurso. O en Murcia, por ejemplo, es Iberdrola comercialización de último recurso. Estas compañías, si nos si no, está facturando... Iberdrola o, o Gas Natural o E.ON o Endesa que ponga algo de último recurso es porque tenemos contratada la tarifa de último recurso, la de toda la vida. Luego está el mercado libre, que es eso, un mercado libre, wow. donde, el, donde el precio de, del bien intercambiado se fija entre las dos partes. Por ejemplo, en, el, en mi caso de, de mi casa de Murcia, veo que en la factura actual, la compañía con la que yo lo tengo contratado es Iberdrola Comercialización de Último Recurso. ¿Vale? Esta es la factura actual. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo contratada la tarifa del mercado regulado, último recurso, y el precio de mi electricidad pues, se va a modificar casi mensualmente según, según la subasta eh, que tienen que hacer las compañías estas por ley. Es ¿vale? lo de toda la vida. Ahora, el nuevo contrato que me que propusieron firmar el otro día, la compañía no es Iberdrola la comercialización de último recurso, sino Iberdrola la generación SAU. Os leo literalmente de lo que, eh, una información que pone en la página de Endesa y es que le, esta tarifa, si nos quedamos con la tarifa de, con, con la tradicional, si no hacemos nada, ahora el precio en lugar de regularse en unas subastas como se hacía eh, anteriormente, ahora los precios eh, se fijan por hora. ¿Vale? El precio de la luz puede cambiar cada hora según una evolución en el mercado eléctrico, por lo que nunca será igual en tus facturas y no es posible conocerlo con antelación. Con esta alternativa, el importe de tus facturas dependerá de otros factores adicionales al nivel de consumo, como el clima o la demanda de la energía. Es decir, que a partir del mes de abril, los que estemos y nos mantengamos en el mercado regulado, pues el precio de la electricidad va a variar. ¿Vale? Si tuviésemos un contador inteligente, incluso varía cada hora, pero los que no tenemos contador inteligente, pues varía de forma mensual. Es que es muy probable que el precio por el kilovatio nos varíe de un mes a otro. Nivel práctico, la respuesta a la pregunta, ¿qué hago? ¿Me quedo en el mercado, o sea, cambio al mercado libre o me quedo en el mercado regulado? Pues bien, yo he consultado con, con, con ingenieros industriales, que son los wow. que se dedican a a ver este tema, he leído bastante por internet en las recomendaciones, incluso hicieron una mención en, en el telediario de Televisión Española el otro día, y lo que de momento recomiendan es que nos mantengamos en las tarifas de eh, que nos estemos tal y como estamos ahora. ¿Por qué? Pues porque las compañías en el mercado libre no están ofreciendo tarifas realmente competitivas, parece que, que, que no están compitiendo entre ellas, vamos, o sea, algo que no podíamos esperar perfectamente de las compañías eléctricas. O sea, no, no han entrado en una lucha de precios pues para, para no agredir a su cartera de beneficios. Recomendación, sin ser especialista, pero que es lo que yo voy a hacer, que es no cambiarnos. Nos quedamos en el mercado regulado, tal y como estamos, y pasamos de mercado libre. Porque el mercado libre probablemente pensamos que nos vamos a ahorrar algo, pero terminó pagando más. Aunque si al final prefieres pasarte al mercado libre, puedes usar comparador de ofertas de energía de la Comisión Nacional de la Energía o Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia. Aquí es muy sencillo, pones el código postal, la potencia que tienes contratada, el consumo anual estimado que tienes cada año, le das a siguiente o a seguir y te va a sacar un listado de las distintas ofertas que tienes para poder contratar en tu domicilio. Ahora os dejo aquí la URL donde podéis conseguir más información y ya os digo que todo esto ha sido explicado así, en grandes palabras, grandes rasgos. Espero que os haya servido para algo. Hasta luego.